Eh, yo tengo un invitado y veníamos ya como que charlando por la importancia del tema. Eh, muchos años se ha trabajado y se está consolidando el mismo. Se ha aprobado en grande y en detalle ya en la Cámara de Diputados la ley del cine y audiovisual. Esto eh, va a pasar al, al Senado y a partir de ello ya Bolivia va a contar con esta normativa que permita... Es el fortalecimiento del cine y del audiovisual y todo y todo un, un trabajo que tiene que desarrollarse obviamente con los actores. Hoy está con nosotros Juan Álvarez, cineasta boliviano, cineasta independiente, productor, director. Es un gusto, Juan, que nos acompañes. Bien Buenas bienvenido noches. siempre. Gracias por invitar. Bueno, ya veníamos hablando de algunos detalles, ¿no? pero podemos hacer como que un resumen. ¿Por qué es importante esta ley del cine y audiovisual? ¿Qué características tiene? O sea, mira, lo, lo que es importante. En, en este sentido, es que hay que entenderlo como un cambio normativo. Nosotros tenemos una ley del cine que es del 93 y que establecía ciertas dinámicas con relación al audiovisual que han fracasado, ¿no? O sea, hay... El, el, el fondo que establecía esa ley en el 93, en, el, en, en resumidas cuentas, era un préstamo que se brindaba a los cineastas y esa, y esa lógica de dar recursos a, al cine ha fracasado en el mundo, ¿no? no solo en Bolivia. Entonces, eso ha ocurrido, lo que estamos viviendo ahora es un proceso de larga data y lo que cambia es un marco normativo que nos permite tener mayor posibilidad de promover, de generar el cine y otro elemento súper importante en esto es que a nivel institucional es un momento en donde es un reto también grande para el cine establecer una institucionalidad del cine que abarque toda la cadena del, del fenómeno cinematográfico y que permita que todas esas partes que ahora tampoco están promocionadas ni articuladas puedan funcionar de mejor ¿Qué manera. ¿Qué significaría toda esta cadena? O sea, desde, podemos empezar desde la formación, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un, un déficit de formación, hay una exigencia, hay gente que quiere dedicarse a esto uh -huh. y necesita encontrar los canales adecuados y el Estado también tiene que entrar. Nosotros ahorita, hace unos, hace, desde este año existe la carrera de cine en la UMSA, ¿no? Uh -huh. O sea, la universidad como sistema educacional ya ha propuesto, ¿no? Entonces, esta ley lo que nos puede permitir es reforzar tal vez que la formación y que todos esos elementos puedan tener las mejores condiciones para que esos profesionales salgan de la mejor manera y puedan asumir retos o mejorar o establecer otro tipo de propuestas para el público boliviano. Dentro de la producción, o sea, tienes que pensar que es encadenado, por eso es una, hay que tener una visión sistémica. ¿no? O sea, formamos gente, ¿dónde va a trabajar esa gente? ¿Con qué recursos va a trabajar? Entonces tienes que generar las condiciones para que esas personas que han sido formadas puedan eh, enfrentar esos retos o sus, los proyectos que quieran llevar adelante en las mejores condiciones para eso uh -huh. necesitas crear las condiciones de producción pero eh, el siguiente paso es no solo te quedas en producir o sea ya, ya has formado gente ya sabe cómo producir y puede tener las condiciones para hacerlo de la mejor manera pero el siguiente paso es que él tiene que llegar a la gente el cine solo existe cuando llega al público entonces la siguiente cosa es cómo hacemos para que esas películas que han sido producidas por bolivianos puedan llegar a la mayor cantidad de gente. Entonces, no solo es ponerle en una sala y que esté dos semanas y que nadie la haya visto, sino generar un mecanismo de exhibición, darle las condiciones a las personas que saben hacer ese tipo de trabajo para que también puedan desarrollar eso, ¿no? o sea, uh -huh. para abrir esas posibilidades dentro del mercado. Y por último, es eh, el, no solo exhibir de una manera continua más cuestiones, sino también los festivales y la crítica la investigación. Entonces eso cierra la cadena cinematográfica, la, la cadena del, del cine porque abarca todos los elementos. Entonces cada una de esas partes dentro de la cadena cinematográfica necesita tener las mejores condiciones, ¿no? O sea, ¿Quién se va a meter ahorita a exhibir una película boliviana con tantos niveles de piratería? Entonces hay que combatir la piratería, pero hay que establecer cuál es el mejor mecanismo y hay que preguntarles a las personas que ya viven y trabajan sobre ese ámbito cuál es la mejor solución que se puede establecer en nuestro territorio. Uh -huh. Y lo otro es... El otro tema que también ha sido un fracaso de la anterior de la idea, lógica, sí. de la anterior normativa, ha sido que el CONACINE tal vez se ha vuelto muy central y se ha quedado solo en La Paz. ¿no? Ya ha tenido ciertos chispazos y ciertos momentos en donde ha podido llegar a uh, otras regiones. Entonces, el reto también es en esta, en esta dinámica de abarcar la cadena productiva, es también generar que en todos en La Paz, en Tarija, en Santa Cruz, en Pano, más cuestiones, exista, o sea, se siente para empezar una institucionalidad que permita una soberanía audiovisual, los bolivianos puedan ver sus propias imágenes, también permita que ellos puedan desarrollar sus propias imágenes. ¿no? O sea, esa diversidad y esa, esa necesidad de eh, expandir la institucionalidad del cine en toda esta lógica de la cadena productiva que se desarrolle tanto en Pando como en Oruro. ¿Te das cuenta Eso es un reto hacia adelante que involucra esta ley, pero tenemos que cambiar el marco normativo en esa dinámica para poder establecer de nuevo esas dinámicas y establecer ese conjunto de retos, porque si no es bien difícil, con la ley actual es, uh -huh. es muy eh, eh, cerrada la posibilidad a ese tipo de cosas ¿no? Una, La reglamentación va a ser muy importante en este, en, en este caso porque va a permitir eh, precisamente esto que estás, que estás marcando ¿no? porque la, el marco normativo está ahí es como que el paraguas que te dice que, cómo se va a trabajar Claro, o sea, la norma ahora que, vamos a, que, que se ha aprobado en uh -huh. detalle y en, y en grande establece eso justamente, ¿no? un marco normativo que cambia esa dinámica la reglamentación es súper importante y ahí sí es un momento también para abrir de nuevo la discusión y que tomemos esa, esa, esa, ese reto y cómo lo canalizamos, ¿no? O sea, cómo se va a establecer la estructuración de esa nueva institución que va a sustituir al CONACINE, que ahora se va a llamar la Agencia de Desarrollo del Cine en Bolivia. Entonces, ese es reto de descentralizar, de generar políticas en, eh, de, la, de más... Eh, amplias posibles uh -huh. para que la participación de los jóvenes, de las mujeres, de los indígenas, de cualquier persona que esté esté presente, ¿no? Que ese es un reto mucho más grande y es el que tenemos que afrontar ¿no? y ahí es donde tenemos que trabajar ¿no? en esa dinámica de entender que es mucho más complejo de solo mostrar una película ¿no? O sea, uh -huh. sino generar todos los ambientes y promover todos esos ese tipo de elementos dentro de ese sistema del cine entonces no es solo porque se ha hablado mucho de no es, es, es solo un grupo de gente que quiere un poco de plata y sacar y ahí lo que veníamos hablando antes, ¿no? O sea, el cine no es cualquier mercancía tampoco, ¿no? O sea, y en, en países como el nuestro, en donde no hay una industria audiovisual, lo que hay que entender es que tenemos que propender a adentrarnos en la lógica cultural. O sea, nosotros los bolivianos necesitamos ver nuestras propias imágenes para reconocernos, ¿no? tal vez para reflexionar sobre lo que nos está sucediendo o para tener un referente mucho más cercano. ¿No? O sea, fíjate que hay los jóvenes y la, la, la gente que consume audiovisual o que consume cine Siempre tiene otro tipo de referentes Eso hace que te disperses o que puedas alejarte un poco de la realidad en sí misma De la que estás viviendo Entonces puedes generarte un problema También es una manera de dialogar con el mundo Eso nunca hay que cerrar esas, esas posibilidades Pero lo importante es que puedas eh, generar tus propias imágenes y de alguna manera reconocerte, no, o sea, tener una empatía tal vez con tu entorno, con el que vives todos claro, los días, no, otra no. ¿Mm? Tengo tengo una consulta más. Mira, eh, me decías eh, un foto. Y esto eh, se, se está tomando de, el ejemplo de algunas otras regiones. ¿Qué les va a permitir? ¿Y cómo nosotros, porque nosotros que también vamos a ir a las salas, eh, vamos a por, aportar para que eh, el cine y el audiovisual también se fortalezca en nuestro país? Eso está contemplado. Claro, o sea, lo que crea esta ley es una tasa administrativa a los exhibidores y los distribuidores. Entonces, esa tasa administrativa es un pequeño porcentaje de cada entrada que se cobra a películas extranjeras. Uh -huh. Lo que no debería incidir en el coste en el costo final. final para cualquier espectador. Y en el fondo, también, o sea, lo que tiene que tener claro cada espectador el momento en que compra o quiere ver una película extranjera, es que está aportando al cine boliviano. ¿no? O sea, indirectamente lo está haciendo... Y está bueno que lo haga y tenga conciencia y ahí también tenga la posibilidad de exigir mejores, mejores películas, eh, mayor cantidad de salas, mejor promoción de las películas, eh, la calidad y todos esos estándares de alguna manera que se establecen a partir de lo industrial puedan ser también exigidos a lo boliviano. No, o sea, no, no porque sea una película boliviana, había un, ese es un paternalismo que yo no creo que esté bien, sino más bien como profesionales del ámbito, nosotros deberíamos estar a los mismos estándares, pero eso es, eso es un proceso, uh -huh. no tenemos las mismas condiciones para producir, no tenemos las mismas condiciones para distribuir, para hacer un montón de cosas y en ese sentido tenemos que identificarnos, ¿no? o sea, entender que sí, el momento en que la población que está pagando su entrada de cualquier película extranjera también está aportando al cine boliviano y ahí sí también le puede exigir y puede también dándole condiciones exigir mejor calidad y, más, y mejores películas hacia adelante, que es lo que también estamos esperando que nosotros se consolide ¿no? Bueno, yo quiero agradecerte por habernos acompañado explicarnos un poco de esto porque así nosotros también lo entendemos y sabemos cómo podemos aportar y, y esperamos además ya a su pronta a promulgación, está un pasito nada más Muchísimas Perfecto, si sí, estamos en el último paso esperemos que el siguiente paso que ya sean senadores, ya sea después una promulgación directa con el presidente y ya empecemos el próximo año ya a trabajar directamente esta reglamentación. Y Esa es la tarea de Difícil, ¿no? y, y ya, o sea, hay que enfrentarla y está mm. bien, hay, hay que hacerlo y había que cambiar las cosas y estamos en eso ¿no? Muchísimas gracias. gracias, Juan Álvarez nos ha acompañado, nosotros vamos a una última pausa en el programa, y ya volvemos